El levantamiento de cuatro cuerpos sin vida en la carretera panamericana exactamente a la altura de Chayapata en el departamento de Oruro efectivos policiales y el Ministerio Público realizan las investigaciones pertinentes en el caso ya que los resultados de la autopsia de ley realizados a los mismos dio como resultado que perdieron la vida por arma de fuego Ante la autopsia del primer cuerpo con literal A identificado como Emeterio Mendieta Montaño una vez terminada la tosia legal, el médico forense determinó la causa de la muerte como shock hemorrágico, herida de proyectil de arma de fuego. En cuanto al cadáver literal B, identificado como Victoriano Mendieta Montaño, determinó el médico forense como causa de la muerte lesión de centro nervioso superior, herida de proyectil de arma de fuego. El tercer cadáver, identificado, cadáver como Mario Calizaya Ferrufino, lesión cervical nerviosa, fractura de vértebra, herida contusa perforante toráxica, herida de proyectil de arma de fuego. Del cadáver como causa de la muerte, lesión nerviosa cervical severa, traumatismo contuso perforante. También se encontró este cadáveres heridas por paf por arma de fuego. Los cuatro cuerpos sin vida serían procedentes de Santa Cruz. En días pasados, familiares de una de las víctimas habrían reportado la desaparición de los mismos. Para tal efecto, efectivos policiales realizaron la búsqueda inmediata de los mismos, que lamentablemente dio como resultado el levantamiento legal de los cuatro cadáveres. Lo único que ha manifestado la esposa del... El señor Victoriano Mendieta Montaño establece que él habría salido el día miércoles de la ciudad de Santa Cruz con destino a Cochabamba para recoger a sus primos y trasladarse aquí a la ciudad de Oruro para hacer la compra de oro. Eso es lo que textualmente manifiesta y a partir de ese momento pierde contacto el día sábado. Esos son los datos, todavía no podemos establecer si fue un ajuste de cuentas y si se trataría de un tráfico de sustancias controladas. Por eso la presente investigación está en curso para establecer todos esos extremos.